La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más importante de Costa Rica. Es nada más y nada menos que la base de nuestra democracia. Es el lugar donde están los mejores profesionales en salud y el lugar que tiene los mejores equipos para tratarlo a usted o a mí o a cualquier persona, independientemente de si tiene los recursos o no. Si usted es trabajador de este país y está asegurado, tiene el derecho de asistir y curar cualquier dolencia en la caja costarricense del seguro social. Tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, tenemos que defenderla con la vida. La caja es muy importante para Costa Rica y para los costarricenses.